Y sí, por favor, que ya me lo han pedido mis padres. <risa> pues tenemos ahí a Patricia Ruiz Guevara, wow, una, una crack, una, una amiga, una compañera de la carrera, más joven que yo, cago en la mar. Que... ¿Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo? <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste tú? Yo empecé en 2003. ¿Cuántos años te seco? En eh, 2009. ¿2009? Yo estaba ya terminado casi o oh, terminando, vamos. Sí, eras veterano de los, de los inalcanzables que decíamos, esta gente ya sabrá todo. Sí, <risa> no. hombre. No sabemos, no sabemos nada De hecho ¿No te pasa que sales de la carrera y dices eh, He aprendido mucho más después de la carrera? Es decir, la carrera te da como habilidades o, o actitudes Pero aprende, yo he aprendido mucho más después Que durante la carrera, vamos Mucho, mucho más Claro, es un aprendizaje muy distinto porque tanta teoría y, y abstracción, ¿no? pues uno no sabe, no siente realmente para qué le va a servir después. Eh, así que almacena un poco ahí cosas, ¿no? sin saber muy bien para qué, quizás. Eh, y luego es cuando viene el aprendizaje, porque viene la aplicación real de, de esas cosas que has aprendido. Eso es, sí, sí, sí. ¿Tú cómo viste la carrera? Así vamos a hablar un poco de la, de la carrera de la licenciatura de matemáticas. Siempre cuento lo mismo, que yo salí eh, sin pasión de la carrera, que manda narices... Que ahora mira a lo que nos dedicamos a hablar de matemáticas everywhere, estamos por todos lados. Pero no sé cómo, cómo terminaste tú, con un poco quemada, con pasión, ya harta, como, ¿cómo terminaste? Nuestra audiencia es alguien a quien vayamos a poder quitarle las ganas de, no, de estudiar no. matemáticas. <risa> no, no, no, hay que decir la, siempre la, las verdades. porque es la verdad, por supuesto. No, a ver, pues yo terminé, sí que terminas quemado porque es una carrera muy dura y quien diga lo contrario... O, o miente o, o es un, un portento ¿no? que también claro hay gente muy brillante pero para, para el ciudadano medio yo creo, para el ciudadano medio pues es una cosa muy dura eh, por toda también la implicación que requiere eh, la concentración que requiere entonces pues por mucha motivación y pasión que tengas por, la, por las matemáticas como no, no dudo que nosotros teníamos pues uno acaba un poco necesita un año sabático o, o diez después de, de algo tan intenso o diez, pero bueno o diez, sí. pero sí, pero yo creo que que nos hemos sabido no, ambos reinventar para volver a, a sentir esa pasión por las matemáticas, igual desde otra arista, que tampoco tiene todo el mundo que dedicarse a lo mismo, supongo que luego hablaremos de eso, eso pero es. bueno, ya estoy reconciliada. Salí salí mal, pero ya estoy <risa> muchísimo más reconciliada, la verdad. Me pasa algo así, yo también me reconcilié. Mira que hice después el máster de matemática avanzada, tú después de matemática hiciste periodismo científico, ¿no? Sí, yo hice el, un máster de periodismo científico, también hice el de educación, para tener ahí siempre muchas salidas y opciones. Y, y sí, durante ese año ya me reconcilia. Se me pasó pronto el, el tedio de la carrera. Yo lo, lo reviví en el máster, ¿sabes? En el máster empecé otra vez con, con toda la esperanza de decir esto, ya verás que sí que, que me, me reenamoro. Y, y terminé el máster otra vez diciendo, no, no, no, es que... Es que Pero es que tu máster era, era peor que la carrera. Era el siguiente paso ya del suicidio, ¿no? Sí, sí, sí, era, era durito porque encima era como lo más... The very best of la carrera, pues ahí claro. en el máster, sí. Pero tenía, tenía un, un momento, tuvo un momento de reencuentro, ¿eh? Y, y de, de hecho, después ya digo, como estamos diciendo, lo hemos, lo hemos Aquí hay gente de física que está diciendo, a mí me gusta la física. Bueno, la física cuatro días, día, ¿eh? Hoy. hoy no. Yo física tuve una asignatura en primero y. o bueno, dos, dos asignaturas me parece, ya no me acuerdo. Y poco más, la verdad. Y poco más, poco más. Espérate, te voy a poner aquí más. que se te vea. Da... Pues te como estoy, como estoy a ciegas, no sé qué, qué hago, me echo para atrás, para el lado No, no, no, sí, sí, sí soy, <ríe> soy yo que, que, que corto donde no hay cortar Excuse Me mí. pongo la mascarilla <ríe> <ríe> Oye, lo, también, ¿cómo ha vivido todo esto? Cuéntame, que tú estás en Madrid, que la zona más mmm, afectada y la, la que más eh, habéis visto el confinamiento Digamos, con más paciencia, con más prudencia y con, de forma más lenta, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, eh, ahora con perspectiva parece que no ha sido tan malo, ¿no? No sé, como ya estamos estallando en esta nueva normalidad que parece a veces demasiado normal, pues eh, ahora no lo ve uno con tanto miedo. Lo que más miedo me da, la verdad, es un, que hay un rebrote y tener que volver a, a enfrentarte a eso, ¿no? Que es como, bueno, si ahora hemos, lo hemos conseguido, no sé si un segundo golpe. Bueno, no, no sé, igual estamos más preparados o igual, o igual el, uno ya, como ya sabe lo que va a venir, se hunde más fácilmente. La verdad es que no lo sé, yo yo solo quiero volver a Murcia ahora mismo. Pues este eh, lunes ya se puede ayudar eh, yo, yo estoy sin sí. ir a Murcia tres meses, o sea que yo estoy aquí en Alicante y tampoco... El, el intercomunitario, yo lo pasé fatal porque eh, decía, sí, pero sí si es que estoy a, a nada, a 50 minutos, y se puede ir el... claro. dentro de la provincia, pero bueno, al final son medidas que hay, que hay que cortar por algún lado y es una medida, pues eso, política... Políticas de comunidades también hay que... Se entiende, se puede, entender, se puede entender. Sí, sí, yo lo entiendo y lo respeto porque, vamos, aquí sigo. Eh, esperando <risa> al día legal para poder ir y que hay que ser responsables. Si no nos salimos de esta y nos vamos a otra. Así que hay que ser responsables. Ya lo dice en las matemáticas y lo has visto tú sí, muchas también. veces también. Bueno, cuéntame, yo no soy periodista. Entonces yo me he, me he preparado así como ideas muy locas, pero quiero que me cuentes tú un poco tu trayectoria y que entiende la gente la, la cantidad de cosas que se pueden hacer Empezando por una carrera y, de, y descubriendo sobre la marcha un montón de caminos diferentes A mí cuando me contaste que iba a hacer periodismo científico Lo primero me encantó porque como yo estaba en divulgación Dije que bien que haya perfiles así, desde de, de la ciencia más básica No sé si hay muchos matemáticos que, que acaben como periodistas científicos Hay poquísimos, conozco a Agata Timón que está ahí en el Itemat, Pero vamos, se pueden contar con, la, con los dedos de la mano yo, yo los cuento con tres dedos porque conozco a Agatha Timón de eh, yo misma y un periodista que ahora mismo me temo que no conozco el nombre, no recuerdo el nombre, que es de la voz de Galicia, pero que creo que tampoco es, eh, no escribe sobre matemáticas, sino que es matemático y luego se pasó a ser periodista. Lo que es periodistas periodistas eh, nosotros, seguro que hay alguien más por ahí, pero lo que sí que hay es mucha divulgación, claro que ese es otro tema también, divulgación, comunicación eh, y periodismo, ¿no? que son como tres cosas distintas. O sea, ¿por dónde empezamos, Y Tú dime, porque yo como me pongo oh, a filosofar y a divagar sobre el que, tema... Quiero que, que <risas> quiero, que quiero, quiero que me cuentes el, el paso de ese. Hiciste matemáticas, entonces hiciste después el máster de, de educación, ¿no? El, el que, el eh, que... Sí, hice a la vez el de educación y, luego, y, y a la vez el máster de eh, periodismo y comunicación de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, que es de la Carlos III de aquí en Madrid. Y hay alguno más, por España del mismo tipo, más o menos. Y nada, pues yo di el paso porque, como hemos hablado, pues si uno acaba la carrera un poco a veces perdido, ¿no? Eh, son años de, de, en los que te das cuenta de que con 17 años, en mi caso, con 18, has tomado una decisión que puede que marque el resto de tu vida, que lo va a marcar, pero que hay que entender, creo, que no, es, eh, no la marca porque sea cierta carrera, la marca después, según lo que tú hagas después, ¿no? Entonces yo pensé pues, que había que cambiar el rumbo un poco y y eso de reinventarse y, y volver a encontrar con lo que con otra de mis pasiones, que era la escritura, y a la vez, pues, eh, tampoco quería dejar de lado, evidentemente, lo que llevaba un montón de años estudiando y lo que también es mi pasión. Así que, pues, como tú, ¿no? dije Encontré esa salida conjunta o, o aposté por, es, por esa salida, eh, porque también creo que ahora, bueno, desde que yo hice el máster hace ya cuatro años, cinco años ya casi, eh, yo creo que ha, que ha cambiado muchísimo el panorama de del periodismo y la comunicación de ciencia en España. Pero en ese momento, para mí había como un vacío, o sea, no tampoco había conciencia ni siquiera entre nosotros mismos, entre los propios estudiantes. O sea, yo creo que no, no consumíamos tampoco periodismo científico. No sé, no sé. claro que lo había, pero yo creo que no, no era una cosa tan al alcance del público y yo pensé que, que había que contar las cosas bien y que es mejor para contarlas bien que alguien que ya sabe algo de ciencia, ¿no? aunque sea un poquito. Sí, sí, pero... Así que eso es un poco el primer razonamiento. Pero es verdad que, que, que ahora está como más prof profesionalizado el tema de... Cada vez más todavía falta mucho recorrido, pero en su momento era una pequeña locura, ¿no? Era como un riesgo que no se sabía muy bien. Como, bueno, desde luego la, la opción freelance siempre está ahí, hay muchos, bueno, no mucho, pero hay gente que sí que se dedica al periodismo científico, pero es una carrera que, que desde luego en su momento cuando tú arricaste, otra vez se podían encontrar con los dedos de la mano los que podían vivir eh, al 100% del periodismo científico. Claro, sí. Eh, bueno, quiero recalcar antes de nada que evidentemente un periodista que esté especializado en ciencia hace el trabajo igual de bien. Para mí que un científico especializado en periodismo, ¿no? Es un poco las dos maneras que tiene uno de poder llegar a eso. Y sí, yo era, era un salto un poco al vacío y lo sigue siendo ahora, pero porque si el periodismo ya es una profesión que es precaria y es bastante incierta, pues el periodismo de ciencia, que al final constituye una pequeña sección ahora ya bueno, casi todos los medios... Eh, también gracias a que cada vez pues, hay más avances tecnológicos, la innovación, bueno, ahora con lo el coronavirus, pues ya para qué contar, ¿no? La importancia del periodismo en salud. Pero sí, yo, mi sensación, igual es porque yo he ido creciendo a la vez mmm, o, o metiéndome cada vez más en el mundillo, es que yo sí que creo que cada vez está más profesionalizado, que la gente cada vez mmm, lo consume más o con más gusto y que también mmm, ayuda mucho la labor que hacen que hacen los divulgadores, no que, que al final siempre sale como un trampolín entre... Que tú, por ejemplo, hagas divulgación, luego alguien le algo en prensa. Yo creo que, que las dos cosas suman y que hacen que la gente cada vez esté más eh, interesada por estos temas. Sí, sí. Yo la verdad que, que cuando empecé me, me apoyaba muchísimo en... Espérate, que te estoy aquí colocando... Un, ahora sí, ahora ya está. Déjame eh. quita, que me estoy mareando. Sí, sí. <risa> me es, que, es, que, es que ya digo, yo soy un desastre con estas cosas y estoy vendiendo sobre la marcha <risa> todo. Ya, ya lo tengo todo contra. Mira, una ah. y dos. Ya tenemos aquí todos Muy bien. A falta que el chatbox este se vea bien también. Ya sería cojonudísimo. A ver cómo se hace esto. Bueno, esto ya lo, lo, lo, voy, lo voy moviendo. Uy, que te he cambiado. Espera, espera. Que te he quitado. La he liado. <risa> <risa> Espérate. Captura de vídeo. Tú estás aquí supuestamente. Que si no después en el vídeo se queda fatal Santi, que la lía me dicen aquí no, Sí, sí, que la lío. Este, este es un mundo de Imperfección total Pero tú eres millennial también todavía, ¿no? ¿O qué eres tú? Yo no sé, ya que soy Creo, creo que sí, creo que por, por generación Soy millennial, pero vamos Eres mm. millennial ya tardío sí. de, mm, Ay, que sí. no te llevas muy bien la, la, <risa> no, Mi no. referencia ya con, mi, con mis alumnos son De, de boomer, que, que se dice ahora, ¿no? Eh, claro Soy un boomer Ahora, a ver, ahora sí. Esta y esta, aquí la tenemos, Patricia, por everywhere. Pues, pues sí, yo, Santi es un chamán de nueva generación, me dicen. <risa> chamán con cariño, me dicen, ¿eh? Bueno, pues eh, ya digo, hiciste entonces periodismo y ¿cuál fue tu primer trabajo? Es decir, después de periodismo científico ya estabas en Madrid, entiendo que te quedaste en Madrid cuando hiciste... El, el máster Online. Fue, ah, máster... fue ¿No estuviste no en Madrid en, en la época esta del máster? Ah, vale, vale. No, yo, yo es que tengo la mala suerte de que siempre pillo las primeras generaciones de cosas primero pillé el primer año del Plan Bolonia, el primer año de grado de matemáticas sí. y, luego, <ríe> y luego pillé el primer año de, de que este máster fuera online pero bueno, con eh, conejillo de indias pues ya está, pues así también se aprende así que no, me, me quedé en Murcia eh, pero sí que me vine a Madrid para hacer las prácticas de, del máster que fue lo que me dio también mi primer trabajo que fue en una empresa de comunicación científica que se llama divulga uh -huh. donde trabajábamos además con, con el ICMAT con el Instituto de Ciencias Matemáticas aquí en Madrid así que pues ahí estuve un año muy contenta haciendo un montón de cosas no solo de matemáticas sino de eh, química física cosas de energía nuclear bueno siempre cosas relacionadas con comunicación y, y periodismo y ese fue eso fue también lo que me permitió dar el salto a la capital <risa> Eso, que, ¿de, ¿De qué año estamos hablando? Porque yo estoy hablando eh, cámara. 2016. 2016, justo, justo, 2016. Claro, que bueno. Que bueno. Entonces, es que, claro, llevas cuatro años, pero cuatro años súper aprovechados porque eh, vas disparada y hay artículos que, que me, me encantan. A mí lo, lo, mis favoritos Gracias. son siempre los que están relacionados con las matemáticas. Tengo que, claro, que, claro. que decir primero... <ríe> Entonces, lo primero, este el premio Beringer, que ya te dije enhorabuena de forma personal, pero aquí otra vez, de forma pública, te lo digo otra vez. 2018 ganaste el premio Beringer, el que no conozca es un premio pues de periodismo científico reconocido. Y bueno, aquí pone categoría: periodismo digital, el matemático que lucha contra el cáncer. Fue por ese artículo del Confidencial. Y esto lo da eh, la Beringer. La farmacéutica. La farmacéutica la de Beringer, mm. sí. ¿Y la Fundación Lili puede ser que está ahí metida o no? No tiene nada que ver. Mm, pues ahí me pilla, la verdad que no me acuerdo. Sí, sí. Me, <risa> en mi estatuilla no lo pone. <risa> <risa> Yo no, no lo sé. El, el 31 años del premio Beringer Y me encantó porque también te lo dieron con Pérez Tupiñá, un, un compi, y Lola sí. Chaparro, que también soy súper fan, me encanta todo lo que hace. Que ahora está haciendo un trabajo súper laborioso con, en época de pandemia. Sí. Está ahí con, con el ministerio ayudando y todo esto. Y bueno, cuéntame cómo... ¿Cómo surgió esto? ¿En, do, en dos años? ¿Tú, eh, ¿Fue era tu tercer año? 2016, 2017, 2018. ¿Y mm. cómo fue tu, tu evolución? Tus primeros trabajos, ya has dicho que hice más, pero ya has trabajado de, enseguida trabajaste de freelance y empezaste a publicar artículos en diferentes medios. Yo te he visto en Chataca, en el diario, en el confidencial aquí. Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues... Eh... Claro, yo, yo lo que realmente quería era, era escribir, era hacer cosas periodísticas y, y llegar a la gente. ¿no? No, bueno, también claro, siempre tiene uno un poco de vanidad porque le lean, pero sobre todo por, esa, por lo que me movía o me mueve, que es eh, pues, llevar la ciencia a la sociedad de la manera más mmm, clara y verídica posible y, y, ¿no? y hacer un poco artículos cercanos que motivaran que la gente sintiera entusiasmo por la ciencia y a la vez que informaran. Entonces bueno, dije, bueno, a ver, yo lo que quería era publicar en prensa, yo quería ver un artículo sobre matemáticas en el país, ¿no? Entonces, pues nada, empecé a moverme, a, a conseguir contactos, que es como uno se mueve, bueno, yo creo que en todos los trabajos de su vida, pero en particular en periodismo, uno tiene que moverse mucho, tocar a puertas y, y pedir que, bueno, decir, tengo esto que contar y, y que te dejen. Así que así empecé un poco a escribir, pues como tú has dicho, en Chataca, en El País, en El Confidencial ahora este último año también en el diario, en un portal de brands que se llama Nobot, eh, y no sé si me dejo alguno, pero bueno, más o menos. Y nada, pues ahí soltando cositas, y ese, ese artículo, pues nada, ese, además, te lo dan en 2018, pero el artículo se publicó, si no me equivoco, en 2017, o sea que es que fue, fue como el cuarto artículo, así que escribí el cuarto reportaje, entonces era como, no me puedo creer si al cuarto ya... No como, uf, pues, qué, bueno, qué motivación. ¿Qué es lo que me espera, no? Normalmente dicen que los premios llegan bueno. de, de mayores, no, no. Eh, en periodismo no, no llegan de mayores porque de mayores no, no hay este tipo de reconocimientos. Ya son otro tipo de reconocimientos. Estos premios son por el trabajo del año, de ese año. Así que... Eh, ¿Y tú te acuerdas de ese artículo? ¿Lo recuerdas con mucho cariño? ¿Te acuerdas y más a ver. Menos? Sí, Yo no sé cuántas veces habré podido releer ese artículo. ¿no? o Sobre todo una vez que también me llegó la nominación fue como Dios, ¿y qué había escrito yo? Y a releerlo y no hay otra vez para ver qué ni, qué calidad, no qué nivel tenía. Además de es que la historia de ese artículo es muy guay, bueno, te la puedo contar, ¿no? Para eso sí, estamos sí. aquí. Cuéntame. Porque, bueno. Porque claro, la matemática siempre sale ahora mismo por el Big Data, salen siempre por eso, la ciencia de datos en general, eh, los algoritmos, siempre se habla del algoritmo que está detrás de mm. algo, del de Facebook, de Google, de YouTube, tal. Pero sobre el cáncer, era como algo muy curioso, ¿no? Sí, pues es que fue toda una serie de maravillosas casualidades y es que el último año de carrera, pues yo hice un curso de Oncología Matemática en la Universidad de Castilla-La Mancha porque, bueno, ya, ya tenía más o menos claro que me iba a tirar algo de comunicación, pero bueno, por eso mismo, cuanto más uno conozca, eh, mejor le va a poder contar después. Así que después de hacer ese curso eh, en, el, en el MOLAB, en el Laboratorio de Oncología Matemática que tienen allí, pues yo salí ahí fascinada, ¿no?, de, de ver... Porque no era ni siquiera una sola aplicación de las matemáticas, eran un montón de ramas distintas, vamos estadística, teoría de grafos, geometría, eh, redes computacionales con algoritmos, ya no me acuerdo de todas, pero vamos, un montón de diferentes eh, enfoques que se podían aplicar para investigar el cáncer. Eh, cómo evoluciona eh, el, el propio tumor, cómo reacciona un eh, tratamiento de un paciente, un disparate, ¿no? De cosas que dices, bueno, para que luego alguien me pregunte para qué sirven las matemáticas, pues es que este es el ejemplo que cualquier persona va a entender lo, lo importantes que son. Así que nada, pues y, eh, después de eso hicimos el reportaje y tuvo bastante impacto hasta el punto de que, de que bueno, luego me contaron eh, los del laboratorio que, que a raíz de la visibilidad que dio este artículo le entrevistaron a muchos más medios, les dieron, eh, o sea, consiguieron una, una visibilidad suficiente como para poder incluso acceder a. A más financiación, ¿no? Uh -huh. eh, el, pues el año pasado en el. ¿Cómo se llama esto? En el, ¿cuam? ¿Cuam? En, el nombre. En el, bueno, el Congreso de Matemática Aplicada Industrial, que fue el año pasado aquí en España, en Valencia, uh -huh. que es un evento internacional, pues eh, Víctor Manuel Pérez, que es el director de, del MOLAP, fue el conferenciante invitado a la, a la ponencia pública. O sea, que era como, bueno, he aportado un granito de arena para que esta gente que hace un trabajo tan, tan, tan importante pues tenga más visibilidad y, joder, pues qué, qué maravilla me parece poder, poder aplicar las matemáticas a, a algo que nos afecta a todos. Eso es totalmente. Además, es el típico artículo que todos queremos leer y, y saber que, que evoluciona, que no solamente se queda en, en una parte de ciencia básica, que siempre es la pregunta que nos hacen a los matemáticos. ¿Y esto para qué sirve? Pues bueno, <risa> esto seguro que, te, que sabes que sirve para algo. Esto no, no tiene cuestión ninguna. Pero es verdad que la matemática no siempre eh, tiene esa ese utilitarismo, es decir, no no se estudia matemáticas o no se investiga sobre matemáticas para, para que haya una aplicación directa, no siempre, vamos y casi, de hecho casi nunca, normalmente se estudia por la misma, por la propia curiosidad y por eso siempre hay que defender la ciencia básica ¿tienes algún artículo que hable de, de matemática profunda, profunda, esta densa que te mueres que dice ¿y cómo comunico yo esto? ¿para que para darle un poco de énfasis porque es complicada, yo yo, yo voy en tu lugar y no sé, ¿tienes alguno? yo estoy aquí en tu mm. página <ríe> mi porfolio, ¿no? sí, en mi portfolio. <ríe> gracias pues ahora mismo creo que no Bueno, cuando escribía para, para Elisemad sí que sí, sí que tuve eh, hice algún, un par de entrevistas a un compañero nuestro, Juan José Marín por ejemplo, que estudia ese tipo de cosas mucho más teóricas, eh, pero artículo más a nivel así divulgativo creo ahora mismo que no, es, me parece un buen reto lo cojo y, y, y lo pienso. Eh, porque... Es que lo, <risa> porque... Lo, lo digo por, por desconocimiento, es decir, no tengo ni idea de cómo eh, vender, entre comillas, eh, mm. a alguien que hace, pues eso, ideales por la izquierda. Y dice, Y eso... <risa> a ver, eh, hay dos cosas, ¿no? Uno, al, fi al final yo creo que si vas tirando y enlazando una rama de las matemáticas y otras, siempre se llega a una aplicación porque lo que es básico en una rama se utiliza como, ¿no? como herramienta en otra o como demostración corrígeme tú que, que eres eh, más experto en matemáticas que yo pero eh, al final siempre hay un enlace que te lleva a algo así y, y la otra cosa que a mí me parece más eh, más visual aún lo que pasa es que ahora mismo no me viene ningún ejemplo no sé si la criptografía no me viene no me sí, acuerdo aquí, aquí está pero hay una, un ejemplo de, de criptografía que he visto antes de estar por aquí bueno un la verdad es que tienes un montón de, de artículos que ya digo el trabajo que hace es espectacular y desde uh -huh. el coronavirus evidentemente que estamos todos Comunicando el coronavirus porque es lo que Lo que preocupa personal Y socialmente lo que estamos todos Pero había mira El tandem perfecto, televisiones, redes sociales He visto antes Bueno, lo busco aquí He visto antes algo de Eso es El método criptográfico detrás de tu firma digital Que eso sí. es, es una pasada También entender de que está codificado Todo hasta bueno nuestra huella de astilar Nuestro DNI el, La forma de encriptar el DNI es una pasada tiene premios internacionales el dni español de cómo se mm. aquí tienes el famoso modelo sir que me encanta pues las matemáticas también te lo dicen quédate en casa mensaje muy claro a mí me encanta ya digo este también fue tuvo bastante repercusión no las matemáticas que se esconden en tu factura de la luz que ese fue eso fue complejo de escribir ¿eh? ojo ojo a entender cómo funciona la factura de la luz y el no, sistema eléctrico español no es una regla de tres, eh no no tanto eso como la firma digital, la verdad que fueron mmm, complejos de primero entender uno no, como que, que todo lo que hay ahí detrás para, para, para luego poder comunicarlo. Lo que te iba a decir de la criptografía, pero es que no me acuerdo de si es ese ejemplo, uh -huh. es que sí que hay muchos casos de matemáticas que en cierto momento de la historia se han obtenido desarrollos super abstractos o cosas que no sabía para qué se aplicaban y después han tenido eh, aplicación en cosas que ahora mismo utilizamos. Que yo creo, no sé si era la criptografía o algo que se utiliza en los teléfonos móviles, eso hay que investigarlo y hacer otro artículo. Pero bueno, esas cosas no que dices tú. Bueno, igual hace 300 años algún matemático desarrolló algo que luego ahora se utiliza en algo más aplicable. Así que para mí la conclusión de eso es que la ciencia básica eh, pues es básica porque es básica para lo que viene después, aunque ahora mismo no sepamos en qué. Pero es como si nos ponemos a pensar: pues ¿por qué, vamos, por qué mandamos naves a.? Queremos mandar a una nave a Marte, ¿no? ¿no? No sabes, pero en ese proceso de desarrollos tecnológicos vienen cosas que luego se utilizan en otras muchas ramas y parcelas de la vida. Entonces, eso es la ciencia, investigar. Eso es. Eso es. ¿Y tienes algún ejemplo? Yo no sé, cuando... A mí me han preguntado muchas veces por la las en matemáticas, ¿no? En plan, ¿y cómo se escribe mal sobre matemáticas? Y dices, pues yo qué sé, está por supuesto la numerología, estos que dicen que los números tienen secretos, ¿no? Y... Y mucha gente me dice, me gusta mucho la matemática. De hecho, yo creo que el 8 me persigue en la vida, porque el 8... Uy, uy, uy Eso es como... Plan, creo que no, no te gusta la matemática. Creo que te gusta jugar con los números. Te gustan ¿verdad? las casualidades. Eso, las, las casualidades están muy bien. ¿Pero tienes algún ejemplo de, yo qué sé, de periodismo mal en matemáticas? Matemáticas, creo que no. Eh, Hice un artículo sobre la neopatía otra de esas ciencias que hay que combatir muy mucho, y especialmente ahora también. eh... De pseudo matemáticas, no. Eh, pero yo también lo apunto. Tú dame ideas. Y... Yo, yo, yo te lanzo. Digo, yo, Tú yo pides, siempre, yo escribo. Te, te pregunto como si fuera uno de estos del chat que me están preguntando cosas, las recopilo para, para el final, te preguntaré lo que te están preguntando por aquí. Qué miedo, vale. <risa> Estoy bueno. aquí el de, el de homopatía. Y bueno, y te voy a hacer lo, de, lo, lo que se odia siempre que te hagan, que es elígeme tu artículo favorito que no sea el del el de algoritmo del cáncer. Y ahora ya digo. Aparte que también voy a hablar ahora del artículo este que te he comentado antes, que es el de, el, de Nobot. El que hemos publicado esta semana que, pasada. Pues, que no sean esos dos, dime un, uno ¿Mm? de tus artículos favoritos, por, lo, por el motivo que sea. Pues eh, espérate, pero re, relacionado con matemáticas, ya que estamos, ¿no? Venga, sí, ya que estamos. <risas> mm, ya que estamos. Pues... Eh, mm, mm, Siempre es difícil, ¿eh? Siempre... A ver, tampoco he escrito tanto, ¿no? Pero... Que no, pues si estoy aquí bajando... bajando Ahora el... mismo. Esto parece el, el timeline de Facebook, que no termina nunca. Espérate, voy a meterme yo también. Porque ya como ya no sé ni lo que he escrito, espera un momento. <risa> esto pasa mucho, ¿eh? Voy aquí, voy aquí a mi... Yo escucho... No, cada... porque me vienen cosas, pero... A mí me gusta mucho, por ejemplo, escribir sobre el espacio, sobre... ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Ese tema, ese tema me gusta mucho. A mí este me encanta. Eh... De, de... Ah, mira, mira, de te voy a decir uno. Te voy a decir uno que ya lo tengo aquí, que este, este es uno de mis favoritos. Eh, está de los primeros, por si lo quieres abrir. A ver. Matemáticas para proteger la democracia. Ahí sale Donald Trump pues, ahí, ¿eh? En el país. Este es un artículo que se le ocurrió a mi gran amigo Juan José Marín, que antes le, le he mencionado y que ah, luego que, bueno, le pasaré este vídeo. Hola, Juanjo. <risa> de Café y Teoremas, que me encanta este perfil, este portal de, del país. Que, bueno, de mucha calidad. Que lo lleva el, el ICEMAS, ¿no? Lo, lo coordina. Sí. Eso es. Mm. Sí, eh, allí publica sí con la coordinación de Elisa ah, ah, mm. investigadores, sí, y también firmas invitadas, y sí, está muy bien. Qué pues guay. este artículo se le ocurrió a Juanjo, eh, y entonces, claro, le tengo especial cariño porque lo escribimos juntos y, y trata de una cosa fascinante que es el gerrymandering, se llama, que es una movida eh, que en Estados Unidos pueden eh, cambiar las delimitaciones mmm, de los, mmm, electorales, o sea, de voto, un poco a su antojo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú con eso, pues puedes más o menos sesgar, eh, según cómo coloques las fronteras de, de los territorios, eh, si, claro, si, si, si organizas eso de manera que, que la, si en un sitio hay mayor afluencia de voto demócrata colocas adecuadamente, gana, gana quien tú quieres que gane. Eso es. Entonces, es una cosa eh, espectacular que con matemáticas se puede analizar. Entonces, eso eh, ahí había varios matemáticos que estaban, entrevistamos a uno de ellos, que están haciendo, pues eso, analizando con matemáticas si sí, digamos hay fraude en esa delimitación de, de, el, de los territorios electorales. Así que es una cosa muy interesante también, súper útil, que vamos a decir. Y fue un artículo muy, muy chulo. Además, es muy explicativo porque tiene ahí su... Hicimos su... Este, sí, este, este ejemplo lo, lo he visto es decir de otra manera, pero lo he hecho a, a mis alumnos de periodismo. Siempre se lo pongo como los sesgos. ¿Qué es un sesgo? Entonces les digo, pues mira, puede ganar. Aquí aparece claramente, que se ve súper claro, que hice. Puedes ganar de formas muy diferentes. Aquí el verde sería el 60% de, de votos y el azul el 40%. Pero si, y, y si lo haces así por fila, coincide en eso. Si hubiese cinco departamentos, digamos eh, cinco escaños, por decirlo así. Tendríamos el primero verde, segundo verde, tercero verde, el cuarto y el quinto azules. Corresponde a la proporcionalidad de los votos. El primero. Este segundo, sin embargo, en, si lo vienes por columnas, siempre ganan los verdes. 3, 2, 3, 2, 3, 2. O sea, habría 5 escaños para los verdes. Cuando tiene 60% de, de votos. Y este, que habría que verlo, pero 1, 2, 3 de azules. Y 2 de verdes. O sea, 60%, 60 de azules cuando tienen el 40%. Cuando son minoría. Entonces es muy curioso cómo, según cómo recortes, cómo mides, es muy súper interesante. Esto me siempre me ha gustado mucho. La, la matemática electoral. Como mola! mola. Una pasada. Sí, sí. Sí, sí. De hecho, hay un libro ¿no? que ha publicado... Emanuel de León y Agata Timón de Matemáticas Electorales, que están muy bien, muy bien. Y a ver, dime, dime otro por aquí, que ya que estamos aquí. <risa> Vamos a recuperar el. Te voy a, te el voy móvil, a hacer porque... la puñita todo el rato. <risa> No, hombre, no, a ver, el de. Este es el del cáncer, que lo estoy aquí abriendo. El matemático <risa> que lucha contra el cáncer, así salvarán vidas los algoritmos. De Víctor Manuel Pérez, este es estará la gente pensando que si sí, de verdad no recuerdo lo que he escrito, pero es que he escrito mucho, ¿eh? parece que no, pero estos cuatro años uno ya que sí, que sí, pero si estoy aquí no se acuerda digo, de... Estaba bajando el scroll y digo, esto no termina nunca. Me lo que la semana pasada. Pues, eh, bueno, mira, te digo otro que también, que nos enlaza un poco a lo mejor con el eh, artículo que vamos a hablar después de Novo. Eh, este creo que fue del año pasado, en Chataca, eh, que hice un, un artículo sobre por qué cada vez había, m, hay menos profesores de matemáticas. ¿Ah? Entonces, también eh, Creo que es un artículo bastante completo, incluso informativo, para una persona a lo mejor que se quiere dedicar a las matemáticas, porque hicimos una encuesta a un montón de gente, eh, a un montón de matemáticos, para saber por qué habían empezado a estudiar la carrera, es decir, con qué objetivo, y dónde habían terminado después. Anda. ¿Cuál era su, su, su salida actual? Entonces, bueno, pues eh, los resultados fueron interesantes, y es que, claro, eh, la, la profesión del matemático ha cambiado mucho en los últimos años con esto que hablábamos, ¿no?, del Big Data, de la informática... Antes era mucho más eh, dirigido a docencia y a investigación y ahora se ha diversificado un montón porque, pues eso, no para de salir en los medios. Los matemáticos hacen falta en, en muchos otros sectores. Estamos de moda, estamos de moda. Estamos de moda. Entonces, <risa> <risa> vamos a tocar madera que no se nos pase. Eso, eso. Entonces, en ese artículo, por ejemplo, pues eso, entrevista a mucha gente, tan, muchos entre ellos amigos también. Al final uno va barre para casa, ¿no? En el gremio matemático, eh, tanto que nos conocemos todos. Sí, sí. Y, y sí, me, pare, me parece un buen artículo también si quieres saber eso, eh, si eres matemático o quieres serlo, estás pensando, ¿y qué voy a hacer después? Pues ahí hay unas cuantas salidas de gente que cuenta su experiencia personal. Qué bueno, qué bueno. Yo, yo la verdad que este fue un en... Mira, María. Está aquí, María. Está Vodafone. <risa> <risa> Salario medio anual por trabajador. Yo recuerdo cuando empecé la carrera había una gran preocupación sobre el futuro laboral. Yo empecé en 2003, ya digo, y mis padres decían, pero hijo mío, ¿qué vas a hacer si y ¿Tú quieres ser profesor de secundaria? Y digo, yo que eso no, no creo que sea lo mío. Y me decía, pues entonces te va a acabar fatal, porque es que era como <risa> o profesor o... o mira, Juan, Juanmi Rivera, que también un, Claro, Juanmi un, un, un también. Gente. Pero hay un Carlos. Sí, sí. Ahora eh, estamos eh, hemos salido al mercado laboral eh, desde 2010, diría yo. No sé si está, he visto aquí gráficos de la evolución. Pero que ha cambiado muchísimo el escenario. Ahora mismo todas las empresas quieren matemáticos. Todas las empresas, es decir, de informática, industrial, de lo que sea. Aquí vemos sector empresarial, industria, ingeniería, bancos, entidades financieras. Y aquí se ve la expectativa versus ocupación laboral. Que en muchos casos, como la educación secundaria ya, es más la expectativa que la ocupación. Eh, y sí. en otros casos es al revés. Sí, yo problema. creo que, que, que eso. Que uno siempre... Bueno, ahora la verdad habría que repetir esta encuesta igual entre estudiantes de bachillerato. Porque yo no sé ahora cómo cómo está la gente de, de informada, pero como en, ese, en, en mi momento y en el tuyo, en, tú no sabías nada. Tú decías, bueno, ya a ser profesor, investigador, no se sabía, ¿no? poco más sabía. Ahora yo creo que, que se sabe más y por eso también es importante que divulguemos y comuniquemos para que, ¿no? para que la gente no le tenga miedo tampoco a eso, a hacer una carrera así y pensar que se quedan encerrado Es que siempre hay salidas de todo lo que tú quieras currártelo y buscarlo. Eso es. ¿Tú echaste de menos en la carrera, algo así, de, yo que sé, más historia? Yo, eh, historia sí. de la historia de la matemática a mí me, me despertó un poco eh, un, eso de escribir más sobre matemáticas, que dijo, ¡ay, se puede hacer esto! Eh, no conocía, por ejemplo, a ninguna referencia, después conocí a Antonio Pérez Sanz, que ya lo conocía de, cuando era pequeño, pero no lo conocía en su momento y, y era como, joder, pues si sí, son referencias que a, empujan la matemática. ¿Tú mm, te informaste por ti misma o cómo, o cómo fue? Porque la carrera... Estoy buscando... De ahí, como... A ver si encuentro que estoy buscando... A... Eh, a ver si lo encuentro el libro. Vale, ya lo he encontrado. Eh, sí, te iba a decir. Para mí, uno de los mayores dolores de ser primera de ser del grado fue que me quitaron la asignatura de historia de matemáticas. O sea, lo, yo no la pude. ¿Que te la quitaron? Sí, no la quitaron. Esa en el grado no estaba. Era una optativa vuestra en licenciatura. Sí, sí. En grado, por lo menos, no sé ahora, pero cuando yo estudié no estaba. Y esa a mí me dolió en el alma porque, porque joder, claro, uno está interesado. Yo creo que también tenemos que saber de dónde venimos <risa> para pa ver a dónde vamos, ¿no? Sí, sí, me sí. parece una asignatura muy importante. Entonces, pues yo por mi propia cuenta sí que leí algunas cosas. Eh, también en, en la Universidad de Murcia, en la Facultad de Matemáticas de Murcia, también hacían bastantes charlas, o sea que me sentí bien, pero sí que al final era un poco lo que iba escogiendo de aquí de allí. Por ejemplo, leí un libro que estaba buscando para recomendarlo, Cartas a una joven matemática de ¿Cartas? Ian Stewart, ah, de un gran divulgador, Ian Stewart, que... Eh, tantas cosas descubría este hombre sí, sí. y estaban ahí en nuestra biblioteca pero claro uno no tiene uno estaba muy ocupado estudiando álgebra y ecuaciones diferenciales como para ponerse a leer no literatura sobre matemáticas pero bueno a mí me parece que es también algo eh, relevante no para, para eso para tener un poco de contexto y saber qué estás estudiando y que no sea todo ya que tan abstracto eso es eso es bueno vamos ya al artículo este que que es el, el, reciente, el recién sacado del horno Aunque ya lleva aquí en periodismo Como todo corre tan rápido Pasa cuatro es días Está a... y... obsoleto <ríe> Sí, enseguida sí, ya, ya dice Bueno, esto ya es del pasado No, hombre, esto es eterno Que, es, que me gusta mucho porque eh, Han mezclado un montón de perfiles que, que hablan sobre matemáticas Sobre cómo aplican las matemáticas A su vida diaria y a su trabajo, ¿no? Filósofos, uh -huh. ecólogos, biólogos Y un denominador común Hay más gente también Pero el denominador común es las matemáticas Y todos uh -huh. están de acuerdo que son imprescindibles vamos a ir paso por paso aquí dicen a mí me, además me gusta mucho la fórmula la formulación del artículo que dice lo dicen los ecólogos y el ecólogo lo dicen los filósofos qué cuéntame alguna curiosidad de este artículo o yo qué sé quién te ha sorprendido eh, entre estos perfiles te cuento. Primero, creo que hay que contextualizar para así hacer también una queja sí. que este artículo surge de, de la, de la bueno, última, no, de último te, borrador de la Loe, ¿no? no ponemos serio, no ponemos serio. Que ah, esto... Ponte serio y vamos a quejarnos. <risa> sí, sí. <risa> no, a ver, claro. Primero hablo como matemática, ¿no? que, que, que claro, me, me, me, me indigna que eso, que esta nueva, última reforma que proponen de la LONLOE eh, deje fuera. De asignaturas troncales a las matemáticas en bachillerato, ¿no? En los bachilleratos de ciencias sociales y de ciencias. Que, Entonces, que raíz... Contradice lo que, lo que estamos diciendo todo el rato, que, si estamos ¿Cómo que, moda, hemos dicho? que es el 10% del PIB, el trabajo de matemático, Es sí. decir, no hay, no hay desempleo casi. Y contradice muchísimo este tipo de... De hecho, ha dicho el ministerio que no es del todo así y que lo van a arreglar con un decreto. Y en plan, pero si estáis haciendo la, la ley, ¿por qué hacéis un decreto después? ¿Qué sentido tiene dejarla fuera de las obligatoriedades en ciencias sociales? No tiene ningún sentido. Sí, cuando, cuando esto salto, que yo también, a ver, ahora como, como es normal, la noticia principal siempre es coronavirus, entonces también tengo la sensación de que ahora están pasando cosas que se nos están yendo, ¿no? que están opacadas porque no nos estamos enterando, por, por porque está la movida que hay, por supuesto. Entonces sí, eh, pero sí que los, los matemáticos han enseguida levantaron la voz, la Real Sociedad de Matemáticas Española, la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas, un montón. Entonces, enseguida, a, a través de, de Twitter, leí yo en su momento, el ministerio no eh, dijo, no, no, que esto no es así, que, que vamos a, a esclarecerlo. Y después se reunió la ministra, Cela con, con, con, esto, con estas eh, asociaciones, con el Comité Español de Matemáticas, eh, y las últimas noticias son que, que van a, a, a escribir juntos el, el currículo de, de esta ley. O sea, que espero que eso sea una buena noticia, de que van a rectificar y que van a a ver que son que tienen que ser obligatorias pero bueno claro. no porque nos no apetezca los matemáticos sino porque pues son tan imprescindibles como, como la lengua como la filosofía como la historia que de eso precisamente va el artículo como decías Ay, qué guay. ese es el contexto y ahora vamos ahí por perfiles venga ecólogos dice <risa> los estudiantes con más probabilidad de éxito son los que se mueven bien en matemáticas muy bien pero, pero cuéntame un poquito aquí es Jordi Vasconte. Jordi Basconte que Vasconte es una persona maravillosa, o sea, su entrevista la verdad es que fue, fue increíble hablar con él. Él es un biólogo que, que estudia, que investiga, eh, o sea, utiliza teoría de redes para investigar redes ecoló, ecológicas. Entonces, eh, en su caso, o sea, él hablas con él y siente verdadera pasión por las matemáticas y, y por su trabajo. Y, y tiene un montón de ejemplos, ¿no? De dónde pueden ser aplicables. Y en su caso, él, por ejemplo, me decía que que, no, que tuvo un poco de incomprensión um, um, matemática, al principio era ¿no? un poco de amor-odio, y precisamente hasta que luego llegó a entenderlas en eh, toda su belleza. Entonces, él, él claro, como, como biólogo también, eh, igual que, que después eh, pues el médico, por ejemplo, con el, que, con el que hablaba, decían que es una, es una base muy importante en, en bachillerato para una persona que después se va a dedicar a cualquier carrera de ciencias, ¿no? más hoy en día, o salvaje matemático en análisis de datos, por ejemplo, para escribir, desarrollar un algoritmo, para utilizar métodos es. computacionales, está en todas partes. Sí, sí, en ecología y, y, bueno, y más en estos tiempos de cambio climático que, que claro, también. todos son ecuaciones simultáneas, que una variable afecta a la otra, la otra a la una y, y son todo así. Este me llamó mucho la atención porque me gusta mucho la filosofía como aficionado, como lector, y, <risa> y conozco filósofos muy locos que les gusta mucho el álgebra, que es lo más loco que hay en matemática, que es lo más súper abstracto. Pero claro, no, digo, ¿y qué va a contar un filósofo? ¿Qué te contó aquí eh, Víctor, Víctor Aranda? Aranda? ¿Qué te contó? Pues me contó un montón de cosas, lo que pasa es que todo no cabe ahí en tres párrafos, claro. Pero es que la filosofía de las matemáticas, pues es que eso, cuántos ejemplos tenemos de, de grandes filósofos de la antigüedad, que también, bueno, antes igual también, como todos se dedicaban a todo, ¿no? uno era un sabio y claro, hacía de todo, claro. hacía astronomía, hacía matemáticas, hacía física, pero bueno, en particular, filosofía y matemáticas son cosas que siempre han sido indisolubles. Y, y él, él es experto en lógica, eh, y, en, y claro, también la lógica, o sea, de principio, en la carrera no utilizamos, eh, ¿qué asignatura era? ¿Conjuntos y números? Creo. Eh, bueno, la había eh, era algebra básica, en mi caso, que era básica sí, gra caruncho. Caruncho, sí, conjuntos sí. y números en grado, pero sí, el gran caruncho. Gran eh, caruncho. Claro, en álgebra básica uno empieza a, a entender eso, lo, lo más básico de la lógica, que luego también se puede ahondar en matemáticas, o sea, que son cosas que van, que van muy de la mano, es casi... El mismo lenguaje, ¿no? De premisa, conclusión, o sea, entender los axiomas, entender cómo, cómo hila el pensamiento filosófico es igual que hila el razonamiento matemático para demostrar algo. Sí, sí, hay un pequeño debate que es muy pequeño, es decir, tampoco que sea una cosa muy popular, que es sobre si las matemáticas no son una ciencia porque no se rige según el, el método este de hipótesis, experimentación, conclusiones, porque le falta la experimentación, no experimentamos, sino que son frases lógicas que te llevan a una demostración. Hacemos QED y listo. Y, y claro, decían: Bueno, pues es un, porque tú lo has dicho y ya está. Pero una demostración lógica es la, la mayor ciencia que hay, es la más cerrada, vamos, es la, la que más cuadra al final. Venga, este, educación. Por eso se llamaban por eso se llamaban antes ciencias exactas, ¿no? Claro. Porque es un poco así. Claro, pero bueno, es. también están las ciencias sociales. Bueno, sí, definir ciencia es, es como pff, es complicado es abre, a, abre el melón, abre el melón ese, a ver si te apetece. Claro. De educación, venga, educación, que es justamente el marco que hemos diseñado, que en plan es importante en la educación, pues yo te digo por supuesto, pero eh, explícame qué dice Héctor Ruiz. Sí, pues respecto a Educación hable, Hablé, con Héctor Ruiz, que, que es investigador en docencia, de formación biólogo, por cierto, también, y con, con Ramón Rodríguez, si no recuerdo mal el nombre, que es el, el maestro de, de un colegio de Sevilla con el que hablé también, uh -huh. y pues ambos llegaban un poco también a las mismas conclusiones por sí mismos, ¿eh? que yo no obligué a nadie a que dijera que, <ríe> que las matemáticas son guay, pero bueno, es que al final eh, son importantes en la etapa educativa, en todo momento, ¿no? desde el desarrollo de un niño hasta luego para seguir como adolescente eh, amueblando un poco la cabeza y, por supuesto, en, en bachillerato, porque al final, obvia, obviamente, cuanto más estudies de algo, eh, pues mejor. Pero en ese caso, por ejemplo, me gustó mucho que destacaban eh, pues cómo, cómo te ayuda a formar eh, tu pensamiento crítico, eso también lo decía luego la viróloga Nuria Izquierdo, eh, la importancia ¿no? de, de tener armas, no me gusta esa expresión, de tener herramientas, mejor, sí, sí. Eh, con las que poder enfrentarte ¿no? a, a la realidad, tener un pensamiento formado, saber debatir, saber eh, solucionar problemas, ¿no? que son las matemáticas. Las matemáticas para un niño es que te ponen un problema y tienes que resolverlo. ¿no? Pues esa metodología de enfrentarte a una situación, eh, pensar metodológicamente pues pasos, eh, cómo puedes afrontarlo, eso es muy matemático en todos los aspectos de la vida. Entonces, en ese sentido educativo, te educa yo creo también y ellos como, como persona, como profesional, eh, con, si te vas a dedicar a docencia por supuesto, tienes que saber matemáticas, es una cosa básica para poder transmitirlo a tus alumnos. Eso es cuando, no sé si fue en la Loe cuando quitaron la filosofía de, la, de que sea, es decir, la obligatoriedad de la filosofía en educación secundaria. A mí me molestó muchísimo porque precisamente la filosofía, con las matemáticas, pero no, las matemáticas ya es, es como están más asentadas en la educación. Yo jamás pensaba que se, iba, se podía quitar de, de su obligatoriedad. Y resulta que cuando quitaron la filosofía también me, me dio rabia porque eh, te hacen pensar, te hacen libre. Eh, son asignaturas que te hacen libre, te hacen mmm, ese pensamiento crítico que hace tanta falta en estos días. que Estamos viendo muchas... Muchos conspiranoicos, ¿no? Famosos, sí. ya Ya has empezado hablando de uno, ¿no? Sí, sí. <ríe> A mí me ha dolido mucho lo de Kisio, que me, que me encantaba tener... Tengo sus maquetas ahí y todo. Y digo, Ojo, no te metas en esto, por favor. quédate lo para ti. Si, si, te, si piensas sí. así, piensa lo que quieras, pero no... No me lo digas. No me lo cantes, no me lo cantes. No cante. so, sobre todo cuando tienen un altavoz así, ¿no? A mí me ha dolido Bumbury que también Boombury. salió afirmando lo mismo, que oh. justo sacó Disco nuevo la semana pasada, que está muy guay, que también es como un mítico, ¿no? Y dices, joder... Pero no, no quiero que se me caigan los mitos. Bueno, sí, no, sí, son cosas como disjuntas, pero claro, el altavoz da raya por, por su altavoz, por su... Eso es. Sí, sí. Bueno, sigamos con esto, que es más, más <risa> es mejor es más, más blanco todo esto. Los virologos, ¿qué dice, que ha comentado antes Nuria Izquierdo? Que uh -huh. también en virología uno, estamos viendo eh, la necesidad de entender de estadísticas, sobre todo de, de datos, de ciencia de datos, eh, con, el, con el coronavirus se ha visto clarísimo. La, el periodismo de, de datos, de hecho, se ha revalorizado muchísimo no sé si tienes ahí algunas referencias que te gusten de periodistas de datos, a mí me gusta mucho Kiko Llaneras, o Raúl Sánchez también me gusta mucho, o Datadista está por ahí, no sé si tú tienes ahí a... Soy, a... soy malísima para los nombres es que soy, te puedes creer que yo me sé, o sea yo en Twitter como yo, es que soy malísima antes en 20, ¿te acuerdas de 20? Oh, claro. también fuimos, fuimos yo, amigos de 20 también. Yo sí, sí, sí. <risas> pues yo en 20 me sabía los apellidos de la gente. Me sabía, me, sabes, pero ahora en Twitter me pasa que yo leo a la gente y digo, "Ah", y veo la foto y no se me quedan los nombres, o sea, es que soy un desastre. Pero te diría, ahora me da rabia porque además sigo específicamente a muchas mujeres, a muchas periodistas de datos eh, María Zulil, creo, eh, mucha gente que ha salido de un máster de periodismo de datos del mundo, que estaba en el confidencial. Sí, confidencial. espero haber dicho bien el nombre. Sí, sí, ¿Lo perfecto, he dicho bien? Perfecto, no lo sé. Está aquí, ya, ya, Vale. Aquí. Porque ya, hay, hay, no, hay no mucha no seguí Ay, no a... ah, también otra persona en confidencial. Es que soy un desastre. Sí, si es que veo la foto y digo este, pero no me acuerdo. No, pero hablaremos de, de, de virología, es decir, de la importancia es... en virología. Y así no quedó mal, por no acordarme. No. Es una periodista que no conoce periodistas. Lo verdad es que no conozco, pero se me olvida el nombre. Eh... No, no, no con demencia. <ríe> Virología. Pues eh, bueno, Nuria Izquierdo es que está además, está investigando eh, directamente con el, para el tratamiento de coronavirus. O sea que imagínate, y eso ya hemos visto todo el rato en los medios también, eh, los matemáticos se unieron ¿no? para, para emplearlas, para encontrar, para entender su evolución y todo. Pues allá una de las cosas que me también hizo hincapié en el espíritu crítico, eh, en la importancia del espíritu científico de, de cuestionarse las cosas, ¿no? Eh, y eso, el análisis de datos. Ahora mismo que nos dan cifras por todas partes, que nosotros mismos somos máquinas generadoras de datos todo el tiempo, pues yo creo que también hay que entender un poco, ¿no? ¿Qué, van a, qué, qué potencial tienen esos datos? Aunque tú no te vayas a poner a, a, a ser un científico de datos, pero es importante entender el potencial que eso tiene, qué se puede hacer, ¿no?, con se cambian todo es un algoritmo, o sea, Netflix, Spotify, esos datos, todo eso de ahí detrás son, son matemáticas. Entonces hay que ser, para ser un ciudadano eh, eh, educado, ¿no? Quería decir, para ser un ciudadano libre, ¿no? Eso es responsable, libre responsable, libre, pues hay que, hay que saber qué se cuece. Totalmente. Vamos aquí ya terminando, que quiero, quiero también pasar por aquí por este que es amiguete, José Mí, que hago la más que más bueno que todas las cosas. Pero Vamos, vamos aquí por, por los profes, aquí tenemos a, a Ramón Rodríguez, que es profe, que desde la, desde la docencia te, te contaba eso También la importancia de razonamiento lógico y ordenado Pero también yo siempre pongo una... cuando reivindicamos la, la importancia de la matemática en la educación secundaria Siempre está en la pequeña vergüenza que tenemos, que, que se enseña de forma demasiado metódica en, en muchos aspectos Y debería ser mucho más creativa, Le, a mí me gusta mucho la palabra creativa porque es que, yo las veo así, son creativas y no sé, no sé qué te... ¿cuál, ¿Cuál fue la conversación con, con Ramón? ¿Si fue en esa dirección o cómo fue? Eh, me la palabra creativa y precisamente una de las cosas que me dijo y me gustó mucho es cómo, cómo la matemática también ayuda a entrenar el ojo de manera creativa, ¿no? a Toda la importancia que tiene en arte, en diseño, en arquitectura, eh, en entrenarte a ti estéticamente, ¿no? Para, no sé, entender proporciones, identificar figuras. O sea que en ese sentido, claro, es que te da mucha creatividad, te da um, agilidad mental, ¿no? Eh, y no sé quién. Bueno, yo misma cuando hice el, el máster de profesorado, me, una de las, me acuerdo una de las prácticas que le puse a los alumnos fue la típica, ¿no? Identifica estructuras geométricas en, en edificios, puentes, ¿no? Que si sí, la parábola, la catenaria. Entonces, pues sí, sí claro, yo, yo creo que, que hay que innovar también a la hora de enseñarlas y de. Y de mostrar la creatividad que tienen y la creatividad que tú puedes obtener gracias a ellas. Ahí está. Y tenemos aquí con medicina, economistas y aquí ya lo dicen todos que no hay que eliminar la matemática. Esta la conclusión que, que le hemos hecho el spoiler ya desde el principio. <risa> Pero a mí, Josémi que ojalá lo, te, lo tengamos aquí un día, le dije que, que un día se pasase por aquí y dice que, que sí, algún día lo haremos con él. Tiene mucho que contar, ¿eh? Tiene mucho sí. que contar sobre eh, matemáticas. Es que él ya es un apasionado de las matemáticas es que eso en medicina no es tan común. Me no. <risa> Hay un chiste de medicina que me gusta mucho, que es muy malo, como todos los chistes de estos frikis, pero decía: eh, ¿Cómo diferencia entre un médico y alguien que no es médico? Y dice: Pues tú le pones unas estadísticas y el que vomita es el médico. Dice que no le gustan las matemáticas, el que vomita, ¿sabes? Que, que tienen la. No es gracioso, no es gracioso, lo sé, pero. <risa> yo, yo, yo vomitaría si tuviera que enfrentarme de verdad como médico a una situación, <risa> no a una estadística, o sea que. Sí, sí. Y este, este fue de los primeros del MIR en su, en su promoción y está ahí en, la, en el Hospital General. De la, eh, de la universidad de Alicante es decir la universidad no hospital general universidad ah, de la Alicante. En, Alicante, sí, en Alicante sí está en Alicante y eso, Yo digo eso. Y me gusta mucho esto de es, si matemáticas un médico está ciego y mudo Toma. Decir, claro porque por ejemplo para leer para, bueno si es que para ser, para leer un paper no que, el, que se me ocurren pocas profesiones que tengan que estar permanentemente actualizándose como el médico no que tiene que estar leyendo todo lo que sale que si este fármaco eh, actualizado, pues leer un paper que incluya todo gráficos Leer eh, los, las, eh, la aplicabilidad de un medicamento, ¿no? los efectos. Por eso me decía él que sí, que estás está ciego y mudo, porque, claro, tampoco tienes argumentos ¿no? para. Claro, ni para leer, ni para, ni, ni para expresarte. Ni para batir. Basarte sí. en algo y contarlo. Y ya por último, aquí Pascual Fernández, que es economista. Por supuesto, la economía al final son pues, ecuaciones a veces caóticas, que no se sabe muy bien eh, cuánto afecta, pero en general, eh, yo siempre me meto mucho con ellos diciendo que son. En los que predicen el pasado, no, no se conecta, <risa> pero eso son los malos economistas. ¿eh? Son... <risa> en general se estudia muchas, mucha matemáticas en economía, en ADE, yo dedico a ser ADE y estudian mucha, mucha matemática, eso es, verdad, eso es verdad. Claro, tienes que tener también una base importante, sé que al final esa es la conclusión. Eso es, vamos a ir terminando, claro. que, que sé que tiene también mucho lío esta tarde. Eh, tengo dos preguntitas y ya dejo a la gente aquí, si tenéis preguntas, vais haciendo ahora que las anteriores, yo, yo no, ya no, me pierdo en el chat, ya me, me preguntáis ahora, ¿vale? Lo que querés preguntarle. Yo tengo dos cosillas. Una, que es lo que. Es que también típica, pero es que tengo curiosidad. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Es decir, ¿qué artículo o qué investigación.? ¿O qué cosita te gustaría entrar? ¿en qué, en qué... Échame, esto se avisa antes. Yo, eres te, eres un de... buen periodista porque me las haces a saco. <ríe> Yo, otra cosa que, te, te digo, que digo siempre a los periodistas: eh, en general, siempre odiáis que, que os hagan preguntas. ¿eh? No, los periodistas tengo una tensión. <ríe> son, son muy de preguntar, pero poco de responder. ¿no? <ríe> A ver, a ver, pero sobre ¿qué, qué, qué, qué me gustaría escribir, dices Sí, o... Sea, ¿cuál sería para o, mí? o sí, ¿cuál sería tu sueño? ¿A, a seguir o, o algo que, que te haría muchísima ilusión? Dímelo si quieres a corto plazo, en plan Pues mira, tengo una cosa pendiente que me gusta mucho O si quieres, más a largo plazo, en plan Pues en 20 años conseguir no sé qué eh, A ver, a ver Pausa publicitaria, ¿qué piensas? <risa> <risa> no, a ver, a mí... Es que el, el artículo del matemático que investiga sobre el cáncer es el ejemplo perfecto del tipo de cosas que más me, me llena a escribir, ¿no? Que algo que sea eh, divulgativo, que tenga trasfondo científico, pero que además impacte en la sociedad. Porque para mí, eh, o sea, una de las cosas por las que me gusta el es porque es un servicio a la sociedad, ¿no? Es un, entonces, para mí el servicio es mantener a la sociedad informada de cosas que les afecten de verdad directamente, entonces, pues la verdad me encantaría poder seguir dando buenas noticias así. Que, y en particular que las matemáticas son útiles. Pues mira, pues, para ahora mismo, claro, para encontrar una vacuna contra el coronavirus. Ojalá pueda escribir eso. Eso, eh, eso pronto, mañana. Ojalá pueda escribir mañana. Así que creo que ese tipo de cosas. También eh, mujeres. También me gustaría dar mucha más visibilidad a, a mujeres. Hace poco vi el documental de Marian, apellido que no sé pronunciar. Lo, te, lo tengo aquí arriba. Eh, Ahí está, hace poco vi el documental de su vida, tan inspirador y tan ese tipo de cosas también me gustaría mucho hacerlas, ¿no? como de ser también altavoz de, de gente que ha sido importante y, y, que lo, y que lo va a ser, descubrir ¿no? a que, ¿quién, quién va a dar la nota en matemáticas y, y en ciencia que hay que reconocer todo ese talento siempre. Joder, qué que, que altruista, pensaba que iba a decir, yo qué sé, hacer millonaria, tener un trabajo, no va a pasar. Un trabajo fijo. Ya, claro, hombre, ya tengo trabajo fijo. Pero... Es para siempre, ¿no? Ya. Bueno, no, claro, el trabajo fijo para siempre no creo que exista. Pero eh, bueno, yo, yo creo que, que eso. sí Igual es altruista, pero es que por eso por eso me dedico a esto. Pues sí, porque... yo tengo, tengo que decir que me encanta, yo soy muy fan de lo, de lo que haces y en general de, de las periodistas científicas que conozco. Digo las periodistas porque son las que más veo que tienen esa esa vocación y, y creo que, que hace falta relevan esa relevancia, sobre todo porque eh, hacen una labor que a veces es gris que no digamos que no tenéis soy el conducto digamos para la noticia al final, que vosotros muchas veces para buscar el autor no es, no es fácil, hay medios que sale tan chiquitín, chiquitín, que dice ¿pero quién ha sido el autor? que hay mucho, hay mucho de, de esa persona ahí, ahí dentro y, y también una cosa que me gusta mucho es que eh, el periodismo muchas veces eh, no solamente es el altavoz, sino que repercute en la, en la propia ciencia es decir, como esto que estás que está contando eh, el caso este de, del hombre de Víctor... De Víctor Pérez, sí. Víctor el, Manuel Pérez. En Colón. Iba a decir Víctor Manuel porque me, acuerdo, me, acuerdo, me he quedado con eso por el cantante, pero... Víctor Creo Manuel que es Víctor Manuel Sí, sí. Eh, también soy, yo también soy muy malo con los nombres. ¿eh? No es lo que, <risa> que es <así. risa> Sí, sí. Pues digo eso, que, que me encanta la, la divulgación o la comunicación, que yo realmente a mí cuando distinguen en comunicación, periodismo, divulgación, yo lo meto todo en el mismo saco en inglés. De hecho, es, es el mismo saco, se llama Communication of Science y ya está. Y, y me, me encanta eso, el periodismo que al final repercute en la propia ciencia, que despierta eh, a la propia ciencia. Eso pasó con el CSIC, cuando tuvo esos recortes, que la comunicación del CSIC hizo que eh, repercutiese al final en la propia ciencia del CSIC, que estaba a punto de, claro. de, de desaparecer y fue la que, claro. la que despertó. Eso también me parece super importante de cara a la sociedad, ¿no? Que luego cuando hay recortes en IMAS de más o en, en ciencia, en investigación, en todo esto, eh, ahora yo creo que la sociedad es mucho más consciente y nos quejamos más. Pero antes siempre, pues, era como te quejas del recorte en educación, ¿no? Te quejas de que también, por supuestísimo, hay que quejarse de todo. Sí, pero, sí. Si no, pero si no uno, nada. claro, pero si uno no tiene ese, esa conciencia, ¿no? Que a lo mejor el periodismo, la comunicación pueden hacer, uno no puede entender cuál es a lo mejor la importancia de la ciencia para poder como tú dices, que luego repercuta de nuevo en la ciencia y que todo, que al final, pues el mundo funciona así, ¿no? Lo que se mueve es en lo que tiene interés la, la gente, así que... Y la última pregunta es que me digas referentes, me da igual los que... Otra vez no, no me digas, sí. no me pidan más nombres. <risa> nombres propios <risa> o, o conceptos, yo, o que sea el concepto. Referentes en periodismo o el medio que de, de referencia o donde, no sé... O matemáticas, dime aparte de María Mizahani ahí sí. alguna cosita, no, no te pongo más, más follones. ¿eh? Es que no, esto me lo, cuando la persona ya sabe, si son nombres, me lo pides antes porque yo, claro que tengo referentes, pero es que soy un desastre, ahí no estoy, me quedo en blanco. A ver, como matemática, pues yo siempre digo Hipatia, porque me fascina hipatia. su historia, me fascina, tengo por aquí un libro ilustrado suyo, por ejemplo, me fascina su historia y, pues bueno, como feminista, no pues como en su momento, que era una mujer de armas tomar, que hizo todo lo que tuvo que hacer y es un, pues eso, un precedente um, como medio um, claro, es que tengo que pensar en periodistas científicos, a ver ya, eso es complicado, eso es complicado porque son, ya digo, son un poquito... no, no, no sí, tengo, tengo un montón pero es que claro, tampoco me gusta señalar, ¿sabes? y dejar a los demás... Pues, vale, como medio te voy a decir SYNC te voy a decir SYNC, la ciencia, ciencia de noticias me, me que, es, que eso es, eh, bueno maravilloso, ahí es que eso sí es ciencia pura y dura eso todo lo que hay ahí, ahí no es que haya una sección que se llama ciencia es que todas las secciones son las diferentes ciencias entonces, pues no puede ser, no puede ser mejor para, un, para alguien que quiere formarse sobre ciencia. Eh, y ellos están muy, muy, eso, muy al servicio de la sociedad ¿no? como, como ciencia pública. Venga, Así no, que. Se me ha gustado, se me ha gustado mucho. Además, se, se conoce poco. Sí, sí, <risa> se conoce muy poco. Se conoce, muy, se conoce poco. muy poco porque, claro, no tienen esa inversión. O sea, no es un medio. No es un periódico. es un, Es un medio digital pero todo lo que hacen y de allí porque tienen... Es increíble todo lo sí. que publican. Aquí me está diciendo también eh. Galatea, que... que de ¡Ah! Mal... ¡Joder! ¡Gracias! Valle, es que además... Hace... Gracias. Sí, sí. Rocío Pérez. Rocío, Rocío Pérez. Pérez. ¿Cómo no se me ha ocurrido? Voy a hablar un minuto de Rocío Pérez. Rocío Pérez es la mejor periodista científica de este país. Ya está. <ríe> me, me encanta. Ella está en Malita Ciencia Ahora, eh, que hacen también una labor importantísima, claro, de, para luchar contra los bulos. Eh, además es una persona que me dio una oportunidad muy importante en su momento para que yo empezara a, a trabajar de esto eh, Es una tía íntegra, eh, inteligente, original y que cree en lo que hace Así que ya está, no sé quién lo ha dicho pero gracias porque me acabas de salvar la vida porque eso era lo que yo quería decir Te lo ha dicho Ana Valles, pero... que Ana Valles es, es oro, la tuvimos aquí hace ya un mes creo Y, y me encanta, yo soy súper fan ya de, de ella para siempre Aquí de, de, de Maldita Ciencia. Ya la entrevisté una vez y también me encanta porque, bueno, ella tiene algunos vídeos de algunas reglas, mira, cinco claves para eh, diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Y, tiene sí, ahí, sí, sí. y hace una un labor que, bueno, está por todos lados. O sea, ya digo, en, tiene un WhatsApp para responderle y preguntar y tal. Son cosas muy, sí. muy potentes, muy potentes. Maldita en general y Maldita la Ciencia en particular con Rocío es eh, espectacular. Eso es, eso es. Bueno, y aquí me han hecho pregunta Venga, te voy a leer la pregunta y ya te dejo en paz. <ríe> que no sean nombres de periodistas, por favor. Dime que el nombre. <ríe> este, <ríe> que por favor. ¿Qué eliminarías del sistema educativo y qué reforzarías, ostras? Claro, eso está bien porque como estamos criticando la Lon Loe, está bien decir, venga, pues ahora no solamente critica eh, decir que eso no, sino que, que sí, qué cosas cambiaría. ¿Qué eliminaría y qué reforzaría? Eso es eliminaría la rigidez de las asignaturas y de, y de los caminos, porque eh, creo, y, y eso va añadido a que, a que implementaría, por ejemplo, si yo pienso en la universidad en Estados Unidos, ¿no? que eh, en Estados Unidos no es eh, tan cerrado como aquí, eh, tú eliges una carrera, pero luego puedes coger asignaturas de cosas súper variopintas o sea, tú puedes estar estudiando matemáticas y meterte en una asignatura de arte. Entonces yo entiendo que eso, eh, o sea, en el sistema educativo de universitario creo que sí que se puede hacer, Aquí en España también, en el sistema educativo eh, más inferior, secundario y primario, pues es más complicado. Pero bueno, yo creo que debería orientarse todo a que no fuera todo tan rígido, a que, que eso también sería mucho más motivado para, para el alumno, ¿no? Poder elegir más pues el tipo de cosas que le gusten, sin quitar, por supuesto, las cosas fundamentales como las matemáticas. Pero sí que reorientarlo todo y hacer conexiones. O sea, es que todo se puede conectar. O sea, que, que yo creo que una debería conectarse todo más para que fuera más flexible y más... Eh, motivador para el alumno, que al final lo importante también es que el alumno quiera estudiar y no esté ahí obligado, eso es horrible Eso es, eso es. Aquí me, me pregunta Angostos que es de Zaragoza y le anda una Seneca para, para la Universidad de Murcia, yo tuve una Seneca también, yo empecé a investigar con una Seneca una beca de, de la Seneca y si recomienda la carrera... Lo vas a pasar bien en <ríe> Murcia Sí, eso, eso ya digo, Murcia Eso seguro. es la gran desconocida que cuando estás en Madrid, tú que estás en Madrid también eh, te hablan de Murcia como si fuese eso, pues yo que sé, un campo Y claro, oye, que, que estamos civilizados, eh, a veces se nos Hay que poco. retirar, ¿y eso de, Sí, votamos a veces regular, pero bueno, el resto lo hacemos bien Dice que si sí, recomienda la carrera en Murcia, si la recomendamos ¿Qué, ¿Tú qué dices? Tú primero, venga yo no, joder Pues yo, yo, sí, yo sí la recomiendo Sinceramente sí, es muy mejorable, muy, muy, muy mejorable eh, Pero hay peores, también he conocido muchas peores, muchos sitios peores y, y sí que veo que, que se están adaptando cada vez más, eh, Pascual, Lucas, que lo tuvimos ahí, Pelucas, que era el su correo electrónico, Pelucas. ¡Joder! <risa> pues es el, el actual decano y está haciendo cosas para dar un paso más a la matemática más de empresa, ligadas a la empresa, o matemática aplicada, que no sea solamente... Porque claro, hay grupos de investigación de excelencia, grupos de excelencia, tanto el de álgebra, el de geometría, eh, no sé si el análisis funcional también... Tienen grupos de excelencia, por todos lados son muy buenos, pero faltaba ese punto, un poco, de estar pegado a la sociedad. Le faltaban profesores mm. asociados, que como yo soy asociado, barro un poco para casa, que los asociados, digamos, que, que trabajan en otro sitio y te llevan un poco la realidad a la universidad. Y ahí faltaba, digamos, que hay mucho dinosaurio. No sé tú. Sí, claro. Eh, yo creo que en, la, en el término medio está la virtud, ¿no? Una universidad entre dinosaurios, como tú dices, eh, y claro, profesores más apegados al mundo real... Estaría muy bien. Yo también la recomendaría. Yo es que, pues sí, claro, o sea, es que esta mañana la hablaba con, con Camacho, José Antonio Camacho, mi compañero de, de José, la carrera. José Antonio Camacho se llama, no me acuerdo. ¿En serio se llama así? Sí. Sí, ah, sí, sí, sí, sí, eh, lo Luego le pasaré esto para que vea. Hola. Hola, José Antonio. <ríe> y... Hola, José Antonio. Y mmm, justo esta mañana lo hablaba con él porque estábamos hablando de nuestra futura quedada en verano, ¿no? Como que siempre pues, nos seguimos juntando los compañeros. Y es que, y dejemos lo mismo, volveríamos a repetirlo. Entonces, sí, si lo vuelvo a repetir, lo recomiendo, claro, porque cada uno, bueno, pues vive la experiencia de una manera, pero la época universitaria es tan, tan buena y en Murcia hay muy buena gente y, y también hay muy buenos profesores, o sea que. Yo sí la recomendaría. Ay, qué bien, qué bien. No sé si hay más preguntas. Si no, ya. Mira, dice: Opinión sobre la baja tasa de. Mu ah, mira, eso es una pregunta que siempre el, el, se lo hice a Valles, se lo hice también a Patricia Contreras, ahí del ICEMAR. Y, y también te, me, te lo quería preguntar a ti: que encima, eh, en periodismo científico, como has dicho antes, también hay muy poco eh, gente que venga de ciencia, o por lo menos de matemáticas. Has dicho que solamente conoces a. A la Timón y al chico este que, que... Que por supuesto no recordamos su nombre. El nombre ¿no? No, recordamos. No, no porque no queramos sino porque no, no. No, no sale, no sale. No, no, Está, hay demasiadas matemáticas por aquí, no recordar nombres. La, la, la pregunta es esa de, de por qué en matemáticas se empiezan eh, siendo más o menos de forma paritaria hombres y mujeres, pero se, uh -huh. se va diluyendo con respecto a cómo se escala en... En el ámbito académico, es decir, en investigadoras o mmm, en general, en, en, otras, en, en el ámbito laboral también pasa mucho ¿Por qué? ¿O cómo lo has vivido tú? Bueno, la respuesta técnica es el texto de, de que está y el efecto Matilda, ¿no? que ya sabemos todos eh, efecto lo Matilda? Difícil. Pues mira, ¿no? eso no, me lo vas a contar porque no lo conozco eh, Pues muy bien, porque ahora mismo... de <ríe> broma, de <es> broma! Pues... <ríe> Te has del nombre, ¿eh? El efecto Matilda <ríe> Me acuerdo del nombre, pero aquí tirándome el pisto No, es que. Me... <risas> es que he escrito mucho sobre eso también. Eh, ese. Pero, ¿por quién era esto? Es que no quiero. Odio decir le, información le, incor incorrecta. Es el prejuicio pues, en contra. No me acuerdo del apellido. Sí, si es de Margaret Rositer. Rossi, del 93. De la historia de la ciencia, Margaret Rositer. ¿Y por qué mujer era esto? Es que no puedo, como ah, periodista. Por, ma decir ma ma Matilda cosa... Jocelyn Gage. Esa, Aquí está. Matilda Gosling vale. Gage. O sea, el efecto Matilda, que quería decir eso, quería decir el nombre de, de que precisamente para no opacar su nombre, quería decirlo, eh, pues es el efecto de, de invisibilizar eh, los méritos de las mujeres. Que esto es una cosa que, mira, ese es otro artículo que me encantó escribir, que fue el primer artículo que publiqué, que era sobre mujeres opacadas por sus compañeros o maridos, porque eso es así. O sea, históricamente, pues son muchísimas las mujeres que no se han llevado un Nobel, que no, que no han tenido trabajo en un laboratorio. Sí, claro, no. Porque, sí. sí, es que ese, ese también es para, para recordarlo y sacarlo a la luz muchas veces, porque eso, este efecto hace hace eso, hace que, que el, el reconocimiento se lo lleve siempre un hombre, que cuando sea del hombre, pues por supuesto que se lo lleve, claro. y cuando sea de la mujer, pues también. Entonces, ese efecto, yo creo, ese efecto hace también que una se desmotive, ¿no? Que, que diga, pero a ver, ¿para qué? Bastante complicada es una carrera de ciencias, ¿no? O de investigación, el texto de cristal, la conciliación familiar que eso es, es así pues, y mientras que no se encuentre una manera de solucionarlo de verdad, pues ahí estará, como para que encima eh, siempre sea la figura masculina la que, la que suele resaltar. También se hace, eso pasa mucho también con el tema, por ejemplo, de, del orden de los nombres en un paper, sí. que también mmm, ¿sabes? De, de, el no poner a la mujer ahí en primer lugar ya parece, bueno, esto no lo digo yo, me lo estoy inventando, esto son estadísticas que por ahí habrá, sí, sí, sí. que ya no me acuerdo, sí, pero es, siempre que es está después, después, es como que es la ayudante. Lo típico, no es la ayudante, es la secretaria, no es la investigadora principal o no tiene una fuerza ahí en. Uh -huh. Entonces, por eso hay que sacar a las Matildas a la luz y sacar a las investigadoras a la luz. Qué guay, pues me encanta. Luego no conocía, ya digo, efecto Matilda por Matilda eh... jo Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn Gates. Jocelyn Gates. Que sí, en inglés para mí, para un murciano es como. <risas> es una 15 ¿eh? en la boca. <ríe> me encanta, me encanta. Y aquí también me ha preguntado ya por último, eh, si hubiese elegido, es decir, ahora viendo para atrás, ¿elegirías otra carrera? No. O, o si, si no, ¿qué otra carrera harías si, si tuvieses que hacer otra alguna segunda opción? Buah, pues es que yo, yo estaba entre estudiar matemáticas y estudiar historia, literatura, arte, periodismo, o sea, cosas muy muy alejadas, o sea que... Que ahora, pues, yo creo que no me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida, o de casi nada. Así que lo volvería a estudiar para volver a estar donde estoy ahora. Y si no, o si pudiera, pues sí, estudiaría algo, algo de letras. Porque hay que, hay que estar siempre en ambos lados de, de la orilla, porque es el mismo mar todo, que es el conocimiento, ¿no? Qué bonito me ha quedado esto. Entonces, <risa> pues, letras y ciencias hay que, yo creo que hay que saber un poco de todo. Así que estudiaría, estudiaría algo de, más de letras puras. Qué bueno, qué bueno. Y también una cosa que me ha sorprendido es que no me, no me hayas dicho, como, como ilusión tuya, escribir un libro, que joder, que te pega un montón. Ah, bueno. Que seguro que vas a escribir un libro. A ver, claro, es que esta pregunta, libro? pues es que es el sueño de mi vida, ¿qué te puedo decir? El sueño de mi vida es publicar un libro, así que... Pero es como antes me estabas preguntando a nivel laboral, y casi no lo asocio como con algo laboral, porque es una cosa eh, más de, de sueño, ¿no? De, personal, ¿no? Es más personal que laboral, por eso no lo he pensado, pero sí, pues aquí, eh, ojalá, ¿sabes? Ojalá después de hacerlo aquí, pues eso pase. Sobre, <risa> en algún ¿so ¿Sobre qué? ¿Sobre qué te gustaría? Porque yo una cosa te digo de la divulgación, que yo me enamoré de la divulgación. Tienes libros, tú tienes libros, ¿eh? Sí, yo, tengo, yo tengo uno y, y cosas... Y lo tengo. Y cosas. si lo tienes por ahí, hay que ver... Ah, Claro. Te lo lo firmé. <risa> en, ¿no? en la feria del libro me lo firmaste. Ah, que es verdad, ostras, que fue, que fue guay. Encima llegué, llegué súper tarde. Sí, ya hace tarde. Sí, eso me, me suena un poco de algo. Sí, sí. Y, y sí, verdad, verdad. Me acuerdo que estabas ahí, que a mí estaba súper nervioso y digo, ¿qué hago yo en la Feria del Libro de Madrid? Y a ver que no, no va a venir nadie. Y vino, bueno, vino una miaja de gente. Estuvo bien, estuvo. Sí, sí. Yo tengo que decir que lo que más me gusta de la divulgación, lo que me, lo que me enamoró es que aprendo cosas todos los días. Decía a mí lo que más me gusta de, de la vida en general es aprender y disfrutar. De, disfruto aprendiendo y... Y aprendes disfrutando, y eso ya es el, el combo perfecto. Por ejemplo, esto que me, que me cuenta del efecto Matilda, pues ya hoy me voy contentísimo. Y el artículo este que. que del día. este. El de las científicas la ciencia. El de la sombra, mujer en la ciencia, sí. Sí, a mí me pasa que, que me encanta descubrirlo porque lo veo como, como un secreto escondido, ¿sabes? Como cuando juegas al Skate Room y descubres algo y dices, te estimula por eso porque dices, ¿cómo puede ser que no sepa yo esto o que no se sepa en general? Pero ¿cómo no.? Que no, no, no me haya enterado hasta ahora. Es una cosa muy muy chula. Muy chula. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es lo que más me gusta del periodismo, aprender cada día de cosas, hablar con gente interesante y que, y que te enseñen, porque qué puede haber mejor ¿no? que estar todo el tiempo aprendiendo. Uno eso tiene es. que estar ahí ávido de curiosidad y de, y de seguir creciendo. Eso es, Maravilloso. Eso. ¿Y qué cosas te quedan cuando tú hablas con una persona una hora y se queda en un parrafito? ¿No te quedas ahí la sensación de cuántas cosas podía contar y, y cuántas cosas me quedo para mí? Claro, eh, a ver, intento un poco medir. Eh. Si es una hora de entrevista no va a salir un párrafo, habrá que, que contar algo más. Pero depende, a veces te topas con gente que, que se enrolla más y que luego no... y que cuesta sacarle algo ahí más brillante, pero otras veces te encuentras con gente que dices, es que para este hombre yo podría escribir un libro, para, este hombre, para esta mujer, para este eh, premio, para este investigador, dices, es que podría... hay gente muy interesante ahí fuera. Eh, lo cual es bueno, porque así nos acaban las historias que contar. Uy, qué frase más bonita. Esta, esta última frase me la voy a poner ahí de... de te estoy, de, regalando, te estoy sí, re sí, sí. regalando frases de todo Evi el rato. Epitafio, epitafio. Aprender no cotiza, me dicen por aquí. Eso es muy bien. Bueno, ojalá cotiza, ojalá cotizara, eh, también te digo. Ostras, porque sí, sí, sí. que también cotizara. Iría, iría un mundo mucho mejor, sí, eso es verdad. Bueno, Patricia, muchas gracias, de verdad. Eh, ya sé que me hace ilusión siempre verte. Si, cuando sea en persona, mucho mejor. Que ya tenemos Avísame, una, ya una, sabes. Eso, yo en Madrid voy ya en, en julio, ya nos veremos por ahí. Y que, y que te vayas siempre así de bien y que, y que no pares, no pares no pare nunca. Muchísimas gracias. Estaba mirando, ya se ha terminado, pues se me ha hecho súper rápido. Qué, sí. qué, qué, qué agradable. Gracias, de verdad, por, por, por, por querer siempre contar conmigo y, y hablar, que para mí es un placer, que, que no puedo sentir más conexión con lo que nos gusta hacer, ¿no? Así que me siento en casa siempre. Tú invítame siempre que quieras y... Que sí, que sí. Eres de, de las pocas personas de mi vida que puedo hablar de todas las cosas que he vivido, ¿sabes? Porque <risa> claro. con, mi, con, mi, con Summer y esta gente soy el pesado que estoy con mis cosas de la divulgación. Con los divulgadores hay cosas que soy el matemático pesado. Pero contigo comparto casi, casi todas las afinidades. No sé si la música también te, te va a ti... Sí, ¿tú? sí, que tocar no. Yo, claro, yo ¿no? Soy, soy una absoluta inútil <risa> en lo que voy diciendo, el aspecto musical, pero la disfruto mucho. Me encanta ir a conciertos, eso sí. <risa> pues nada, ahí también lo compartimos, lo compartimos. Patricia, pues muchas, muchas gracias. gracias. Un placer y gracias a la gente que nos ha visto y todo eso. Eso, eso. eso se dice, ¿no? En esta eso, plataforma, bien. Que yo soy una boomer también en ese sentido. <risa> y un saludo a mi madre y todas estas cosas. <risa> nada eh, sí. más, espero que me hayas visto y nada. Muchas gracias, Santi. Un placer. Gracias, Patricia, músico. Beso, adiós. cortado, la ha cortado así, de mala manera ¿eh? pero ahora le doy las gracias en persona ¿eh? muy bien, ¿os ha gustado? vamos a estar ahí un ratico después ya digo le voy a decir aquí que súper maja que es, por pues sí, sí que es súper maja bueno, pues ya está, esta charla la subiré a YouTube también, que estoy subiendo las la charlas, así que si estáis ahí, muchas gracias por aguantar hasta aquí y por la inducción N más 1. Dejo de grabar.